Buenas tardes amigos y amigas de Urlingan. Estamos acá desde el tradicional Bar San Martín, el que usted conoce, que está acaso de Jaureche, al lado del Paso A Nivel. En este Rinconcito, que es un lugar, la verdad, muy lindo, lo tiene muy coqueto, es el lugar que hemos encontrado para atraer a distintas personas para conocerlas un poco. Él se llama Lautaro Prado, él se dedica al tema de boxeo y además es columnista de la Hora de Deportes. El, todo lo que ustedes leen sobre boxeo lo escribe Caballero Lautaro. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Por suerte. Todo bueno. bien. ¿Hace cuánto tiempo que te estás dedicando al tema de, de boxeo vos en lo y, personal? De, en lo personal y yo empecé, cuando yo empecé a pelear a los 13, 14 años, uh -huh. hasta alrededor de los 25 años que habré peleado. Uh -huh. Después, bueno, por una lesión no pude pelear más y ahí me dediqué a entrenar a los chicos. Claro. Y ahora ya tengo 30, así que 5 y antes de que termine mi carrera también ya daba en algunos clubes boxeo. Así uh -huh. que hace 6, 7 años que soy entrenador de boxeo. ¿Cómo cambiaron este, la, las cosas en cuanto a lo que es el entrenamiento de los boxeadores y las boxeadoras? Porque realmente hay claro. chicas que me enseñan, en el sentido que uno los ve más, más enteros, más armados, más cuidados, ¿no? Sí, sí, cambió mucho el, el cuidado más que nada de los boxeadores. Por lo que nos contaban los viejos boxeadores, ¿no? Hablar con, con no sé, con el Toro Domínguez, con muchos campeones, que antes lo, los guanteos eran a matarse. No se perdonaban, eran guantes más chicos, a veces sin cabezal, sin nada. No. Ahora están más protegidos. Para los guanteos usamos guantes grandes, cabezal, que los protege todos. Y por eso a los chicos se los ve más enteros, que por ahí las veces que cruzaste boxeadores, que ya te dije, tienen 20, 30 pelos, sí. dijiste, no lo puedo creer. Sí, no puedo creer. Tiene la cara intacta. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, eso, eso es bueno también, uh -huh. cuidarlo mucho a los boxeadores. Eh, él habitualmente, si ustedes lo quieren encontrar, ya después vamos a dar más detalles, está en el, en el Polideportivo Municipal, así que ahí van chicos y también muchas chicas a, a boxear. Contanos un poco, sí. primero, desde hace cuánto que estás el ámbito municipal y cómo ha sido la evolución de la actividad ahí adentro. En el polideportivo estoy hace cinco años, eh, la verdad es que cuando empecé, cuando empezamos con el proyecto, eh, la primera semana ya tenía 15 pibes, ¿Ah? hoy ya tengo 50 chicos por clase y hay más de 100 pibes en la lista de espera, sí, que si Dios quiere, bueno, vamos a tratar de poner más días y horarios, así todos esos chicos pueden venir a entrenar. También. Chicos y chicas, ¿no? Porque como vos bien decías, uh -huh. van chicas, chicos, jóvenes, adultos de 50, 60 años, claro. todas las edades. Y sí, muchas chicas también que les gusta mucho la, el, el boxeo, la parte física uh -huh. y hoy en día también muchas que son boxeadoras. Claro, y supongo que también los, los debe sorprender cuando van por primera vez a observar las clases de boxeo Verán eso lo que hablabas recién vos, del cuidado del deportista también, ¿no? Es el, claro. Eso también los anima a meterse en el boxeo, ¿no? Claro, sí, sí, sí, obvio, lo, los anima porque es, ven a los chicos que pelean, que tienen un montón de peleas y los ven que están la cara, no periodo? tienen nada. Uh -huh. y entonces se animan, eh, eso eh, está muy bueno también. También hemos visto que ah, durante este tiempo, que, que por suerte lo conocemos y que él se dedica y nos tira toda la data de boxeo, pues nosotros... De boxeo estamos, aprendemos a paso de tortuga mirándolo a él. Eh, has desarrollado muchos festivales ahí en el poli. Sí. Este, creo que ahora en estos días también hay otro. ¿Cómo es el tema de los festivales? Y después también vamos a hablar del hecho de que también juegan, como se dice en el fútbol, por los porotos, ¿no? Por los títulos. Claro, claro, sí, sí, obvio. Y Hablemos de los festivales Los primero. festivales y ya lo que va del año hicimos ocho nueve festivales. Ahora este sábado hacemos otro. Que lo hacemos a beneficio de unos comedores de Morris y de San Damián. Ah, qué bien. Que la entrada es gratis, pedimos un juguete y un alimento para qué ayudarlos. Bueno. Eh, y nada, y sí, los que hicimos, este es sin la federación, hice mucho con la federación, que los chicos, bueno, tienen todos con licencia y también hay algunos títulos amateur en juego. Uh -huh. Y bueno, de paso, eh, también pelean los chicos que recién arrancan, que hacen exhibiciones a dos rounds. Y bueno, después vienen las peleas con chicos de, con licencia. O sea, para concretar, tenemos chicos que hacen exhibiciones pero chicos que ya están compitiendo. Claro, también. chicos que hacen que son los nuevitos, que están hace unos meses y bueno, después los chicos que, que pelean, que, uh -huh. que ya están afederados. Está bien. ¿Y chicas también están en y eso? Chicas también, chicos y chicas, sí, uh -huh. los dos. Sí, sí, en el poli tengo dos chicas compitiendo con, con licencia. Y después hay muchas que están haciendo recreativo y se están animando a dar los primeros pasos haciendo exhibiciones. Y las que están, y las que están ya este, eh, eh, compitiendo por los porotos, como decimos, sí. ¿cómo es el carácter? ¿Te sorprende cómo son las chicas? Porque viste que hay un mundo nuevo donde por suerte la mujer claro. se está incorporando, ¿no? Eh, ¿Cómo es el carácter de la, de la boxeadora? No, no, son muy buenas, muy buenas chicas, muy mm. delicadas, muy mm. femeninas. Mm -hmm. no, no, no. Por ahí piensan que son, no sé, unos machitos, pero no, no, nada son muy ver. femeninas, no, nada que ver. Pero arriba del cuadrilátero, no te es, que cuidarte. Es otra cosa, claro. <risa> y del punto, después del punto de vista de lo que le dicen los gestos técnicos. El gesto sí. técnico es. Cómo es que vos este, pones el cuerpo, claro. eh, cómo es que, que se hace la posición exacta para un golpe o demás. Cómo son el, en el tema de los gestos técnicos las mujeres también. Y las mujeres, yo creo que las mujeres por ahí alguna, va, mm. depende de la mujeres, práctica son, Claro, de la práctica, de si vienen todos los días o si vienen dos veces claro. por semana, algunas claro. le van a costar más que a otras. Pero no, no, aprenden muy rápido, por suerte... Las chicas que tenemos en el poli, nosotros lo primordial es enseñar la técnica, uh -huh. eh, mucha parte física y también técnica, y recién después hacer que hagan los primeros guanteos y esas cosas. Cuando empiezan a, a competir, supongo que eh, debe estar también la cuestión emocional jugando un Obvio. papel importante. Y la cuestión de la alimentación, contanos un poquitito sobre ese tipo de cosas. Y la parte que decís, sí, sentimental, cuando los chicos empiezan a pelear por ahí tienen 20 peleas sin licencia. Y cuando empiezan claro. a pelear con licencia, Cambia la cosa. los nervios les juega a muchos en contra. Es uh -huh. normal, es muy normal. Bueno, vos lo conocés porque has estado también, adentro. También? Claro, el chico este que tenemos ahora en el poli, uh -huh. Félix Escurra, que es campeón, sí. eh, en amateur, juvenil, 17 años. Ah. Estuvo cuatro años haciendo pelea sin licencia. La primera pelea que hace en la federación, que también está están los jueces, el árbitro, las cámaras, está todo. Claro. Está hizo hecho una, presión, hizo una chico, pelea no. que, que decía, este no es mi boxeador, por cómo peleó. Claro. Pero se lo notaba agitado, que no sacaba mal los golpes. Pero bueno, es normal, es la primera pelea, lo hacen en la federación, donde están todos. Uh -huh. después, ahora después ya con seis peleas más, ya es campeón. Chita. O sea que él siempre son las primeras peleas que... Que cuesta arrancar, uh -huh. que cuesta sacarse esa presión de encima de decir pelea federal. Y después supongo que la, que, la, que la vida cotidiana, la alimentación influye en un deportista También. que quiere competir ya definitivamente, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, sí, porque está bueno, está dividido por pesos y los boxeadores están en un pesaje que cuando van a dar el, la hora del pesaje no, no se pueden pasar. Claro. Entonces todo, toda la semana ya los chicos les digo que no tienen que hacer dieta, sino acostumbrarse a comer bien. Claro. Porque la dieta te puede durar un mes, dos meses, después te cansás y no, se tiene que acostumbrar a comer bien, a comer sano, que es para toda la vida, uh -huh. y, y listo, y ya está. Mira que si querés puedes tomar el café, sí, ¿eh? sí, estamos sí, en sí. una charla así, oh, no. de, de amigos claro. relajados, se ríe. Eh, porque viste que la, la palabra dieta tiene como una connotación como de castigo, ¿no? Así es. Como te tienen a dieta, como te tienen castigado, aunque no comes lo que querés, claro. pero acá... Uno tiene que comer sano. Tiene que comer sano, esa. sí. Yo le digo que coman de todo, ¿no? Hoy en día también está complicado que los chicos coman, puedan comprar algo sano, Exactamente. ¿no? Todo que... tiene su costo y las cosas están Obvio. complicadísimas. Claro, le ¿Mm? digo que coman de todo, que, pero que coman muchas frutas, no sé. Que coman lo que hay en la casa, pero uh -huh. que coman un plato. A claro. mediodía y a la noche. Y después, durante, a la mañana, fruta, a la tarde, fruta. Uh -huh. Se pueden yogur, leche. Eh, ...pero que si comen, no sé, si hay un asado, obvio que coman... Uh -huh. ...que coman un plato, que no se coman tres platos... Uh -huh. ...pero yo le digo que coman lo, lo, lo que hay en la casa... ...pero un plato, nomás. no tienen que llegar con mucha hambre a la comida claro ...por eso es fundamental que coman claro. cada dos, tres horas una fruta... ...tomen mucha agua, uh -huh. que, se, que se alimenten bien. Nosotros lo vemos a él porque está en el, poli, en el Polideportivo Municipal... Eh, ...vamos a hablar un poco sobre el Intendente, que entiendo que te ha dado un, un apoyo muy grande sí, sí, a toda sí. la actividad. Contanos un poquitito eh, cómo es tu parecer con respecto a eso. Sí, no, la verdad que Juan nos dio un apoyo muy grande. Desde el primer momento que le dije que queríamos hacer festivales, me, me dijo me dio toda la confianza, uh -huh. todo el apoyo, me preguntó qué necesitábamos, qué tenemos para adelante. Y bueno, eso sumó muchísimo para que acá en Urlingan crezca un montón el boxeo también. Crecido, pero impresionante. Crecido muchísimo, por suerte sí. Hay uh -huh. muchísima gente haciendo boxeo, De todos los barrios, que... mayoritariamente que de Morri, Tesey, o ahí Morri, está repartido. Tesey, de Mitre se vienen como 15 chicos. Ah, que mirá. Se, viste, en Mitre se tienen que tomar el colectivo hasta la estación de Rubén Darío uh -huh. y de ahí se bajan en Lasalle. salle Tienen como una hora o hora y pico de viaje. Uh -huh. No, por suerte van de, de todos lados, muchísimos chicos y chicas. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Vos, en lo particular, sos entrenador. Sí. ¿Cuál es la evolución del entrenador en la carrera? ¿Qué, ¿Qué son las cosas que vos estás buscando para vos? ¿Con qué te alimentás? No de comida, ¿no? Sí, sí técnicamente sí, sí. Mirás, vas a peleas, participas de, de, digamos, de ver otro tipo de cosas en el boxeo. Sí, sí, siempre se aprende algo nuevo, digo yo. Uh -huh. de... Siempre cuando vamos, a la, casi todos los fines de semana que pelean los chicos, que hacemos un festival nosotros, vamos uh -huh. a otro lado, eh, siempre algo nuevo se aprende. Claro. Eh, me gusta mucho mirar videos, uh -huh. mirar peleas, leer sobre uh -huh. también los tipos de entrenamiento, no solo acá en Argentina, sino claro. en Estados Unidos, en Cuba, uh -huh. en Europa. Eh, y ahora que tengo dos chicos profesionales, es otra etapa también. Ah. Cambiar de amateur a profesional es otro vendaje. Eh, los chicos se pesan un día antes, así que hay que estar también más controlado con el peso. Claro. Eh, son otras cuestiones que el entrenador tiene que estar muy atento a la hora de combate por si hay cortes, cómo curar la salida del corte. Claro. Otras técnicas, otras estrategias. Y ya que si profesional, supongo que la cuestión es, este, económica o lo que piensan que va a ser lo económico también le empieza a jugar una presión al, al también. deportista. ¿eh? También, sí, porque hay muchos chicos que son profesionales y quieren vivir de esto, el boxeo. Claro, claro. Y la verdad que hasta que ganan una buena bolsa, si es que llegan, tiempo. cuesta, cuesta. Uh -huh. Y son chicos de 20, 22, 25 años que por ahí eh, no les alcanzan con las primeras peleas y tienen que vivir con lo que tienen. Claro. Y por eso cuesta mucho también llegar y eh, que los chicos no queden en el camino. Claro. ¿Afuera cómo está la cosa con el boxeo en Estados Unidos, que siempre han tenido muchos boxeadores? ¿Ha cambiado mucho el boxeo en, en Estados Unidos, desde el punto de vista técnico, o del tipo de boxeadores que se están viendo, o en Europa mismo? Lo que vos ves en la tele, ¿no? Y se ven muchísimos buenos boxeadores en Estados Unidos, México, mm. en Europa. claro Muchísimos, muy buenos boxeadores técnicamente. Mm. Se los ve con mucha velocidad, mucha potencia, se uh -huh. nota que cambió mucho el entrenamiento también. Claro. El nivel de, de entrenamiento físico, uh -huh. la técnica es casi siempre la misma, ¿no? Pero claro. a medida que cambia la velocidad y la potencia, eh, incorporada con la técnica, es una explosión impresionante. Uh -huh. Volvemos al barrio, además del polideportivo, vos, vos estás en otra institución, sí. ¿En dónde estás? Estamos en el club primero de mayo, uh -huh. pusimos un gimnasio ahí que se llama Los Ángeles Matadores uh -huh. Que ahí también eh, cobramos una cuota nada ah, para tratar de pagar el alquiler del lugar ah, Pero eh, si vos vas y preguntás, más de la mitad de los chicos no pagan claro. Porque son del barrio, yo digo ahí en Morri y hay chiquitos de 9, 10, chicos y chicas, ¿no? 9, 10, 11, 12 años, que los veo en el barrio, en una esquina, y le digo, venite al gimnasio. Qué explosión de deporte que hay en Urlinga. ¿no? Es, es impresionante. ¿eh? Es impresionante. Es impresionante. Si la gente te quiere ubicar, primero, ubicamos el polideportivo. Sí. Eh, tu teléfono, tu, tu celular, ¿cómo se ubica eh, Sí, sí, me llaman por teléfono, me preguntan eh, 15 69 uh -huh. 7491 uh -huh. por Facebook Lautaro Prado. ¿Qué horarios pueden ir al polideportivo? Y en el poli estamos martes y jueves de uh -huh. 19 a 21 horas y los miércoles de 15 a 17 horas. ¿Y en el club? ¿La dirección del club y qué horario? El club tenías? es en primero de mayo, a la vuelta de los purretes en Morris. Uh -huh. eh, Cheverry, 2350, uh -huh. entre Dante y Alberis. ¿Y ahí qué días y qué horarios? Ahí de lunes conocer? a viernes de 19 a 22 horas estamos. Bueno, eh, este fin de semana hay otro festival. Este fin Me de se semana llama. es el que hacemos el solidario por el Día del Niño, que uh -huh. van a ir como 50, 60 chicos de los comedores de Morris San Amián, uh -huh. que bueno, la entrada es gratuita, le pedimos que lleguen un alimento, un juguete, así se los damos a los chicos ahí en el momento. Eh, ...el alimento se lo damos a los del comedor para que tengan... Uh -huh. ...porque nos dijeron que están muy mal... Eh, ...obvio que el municipio también los ayuda... Sí, sí, ...pero sí. dice que cada vez son más la gente que, que, que va sí, a los comedores... ...sí, ¿no? sí. Cada vez, lamentablemente cada vez hay uh -huh. más gente que va a, lo, a los comedores... ...bueno, pero esperemos, tengamos la esperanza de que esto ya se... Sí, ...se pueda ojalá que en diciembre cambie... ...que sí, cambie... ...bueno, con ustedes... Eh, ...hoy hemos conocido un poco más a Lautaro Prado... Él se encarga de formar a los futuros boxeadores de Hurlingham. De, de Así que ha sido un gusto tenerte acá, Lautaro. No, un gusto para mí. Muchas gracias. Muchas gracias por la difusión a vos, a tu hijo. Mm. Porque siempre están viéndome notas, mm. todo. Y es una difusión impresionante. Bueno, no, por favor. Muchas gracias. Nos vemos.